están muy buenas noches martes 9 de mayo de 2023 bienvenidos a estos intocables segunda edición de esta semana a menos ya de 48 horas 48 horas prácticamente del arranque de esta campaña electoral esta eterna campaña electoral que se nos está haciendo bola como dirían los clásicos que se nos está haciendo especialmente tediosa y en algunos aspectos hasta mugrosa esto se ha convertido qué novedad en un zoco en un mercado persa yo te prometo pues yo más yo vendo alfombras a 50 euros Pues yo se la dejo a en 40 euros, señora Esto que ya lo comentábamos ayer Salpicado además de acusaciones de Me has copiado, no, me has copiado tú a mí No, esa propuesta era mía, no, esa propuesta Era mía y además lo voy a hacer mejor que tú ¿Qué cansino es esto de la política? ¿Qué anacrónico? ¿Qué del siglo XX además? ¿Ustedes creen, le voy a Volver a cuestionar acerca de este Asunto a nuestros invitados de, de esta noche Que realmente hay algún paisano Paisana o paisane Que siga eh, inclinando su opción de voto en función de las promesas de los partidos políticos. Tengo dicho y, y quiero hoy voy a ver si soy capaz de cerrar estas dos horas sin un solo taco y sin una sola expresión malsonante. Fran Trejo me mira y se ríe, sabe que voy a ser incapaz. Pero mmm, yo, mmm, en fin, creo que el pueblo está suficientemente anestesiado, pero no del todo, como para no dejarse llevar por estos cantos de sirena. Aquí, qué es lo divertido. Bueno, hoy hemos tenido Consejo de Ministros, Consejo de Ministros que creo que es la segunda o la tercera vez que recurro a esta analogía o, o, fin, o, o, a esta, o a este paralelismo, es un poco como hace 60 o 70 años, por eso doña Rosa Díez le llama ya Caudillo Sánchez, Generalísimo Sánchez, es un poco como el Consejo Nacional del Movimiento, ¿no? son unos tipos que se reúnen, aquellos una vez al año, para escuchar el discurso del aconsejado, estos son unos tipos que se reúnen una o dos veces por semana, para decirle si buan al Sátrapa y para pues, bueno, en dar carta de legitimidad, como órgano colegiado que son y pues eh, dar salida a todas sus ocurrencias que luego van a ese trámite, a esa incomodidad para Pedro Sánchez que suponen las cámaras legislativas ahí lo vehiculizan a través de un tal Pachi López que es el delegado del, del, del gobierno del Partido Socialista en la carrera de San Jerónimo y aquí Paz y después Gloria están muy enfadados los señores de Podemos pues con qué, con lo último con esto de las ayudas a los jóvenes para que puedan acceder en mejores condiciones a una vivienda claro, esto de Podemos también es, es un ritual por no decir un círculo primero, un círculo vicioso siempre, primero hago como que me enfado segundo, me reúno en Consejo de Ministros y hago el moín pero al final, bueno, pues se toma la decisión como digo, con carácter colegiado y después normalmente, salvo en algunas excepciones en los últimos meses que ya conocen pues votamos todos a una como fuente o ejuna, la coalición Frankenstein en el Congreso y a otra cosa han prostituido de tal manera dos de los tres poderes del Estado que el Ejecutivo y el Legislativo ya están perfectamente confundidos y el Poder Judicial, pues menos mal que ya se ha levantado en armas porque el chuleo y el desprecio y la humillación a la que vienen siendo sometidos en los últimos cuatro años de verdad es digno de mejor causa. Les hablaremos un día más de, de todo esto, les ofreceremos testimonios del día y les eh, seguiremos contando los rescoldos del acuerdo salarial que han alcanzado hace unos días patronal y sindicatos que ha satisfecho pues eh, enormemente tanto a los malvados capitalistas como a los representantes de los trabajadores ...al de la pasmina... Y al, ...y al tal sordo... ...suponemos también que a la, que a la presidenta... ...a la copresidenta Yolanda Barrios Sésamo Díaz... ...que estuvo en la manifestación... ...del 1 de mayo... ...y que contrasta con lo cabreados... ...que tiene el primer empleador del Estado... ...que es el propio gobierno... ...a los funcionarios públicos... ...escucharán por ejemplo a representantes sindicales... ...de la Administración de Justicia... ...y también de la Inspección de Trabajo... ...que están que se suben por las paredes... ...y con toda la razón... ...y si tenemos tiempo hablaremos en la última media hora... Bueno, hablaremos también de alguna cuestión porque hoy tengo a Juan Carlos Bermejo, ahora se lo presento y tiene algunas cosas interesantes que contarnos de Ciudadanos o lo que queda de, de ese partido, lo que quede de él y la última media hora la dedicaremos a algunos asuntos no menores, gravísimos en mi opinión, que tienen que ver con la actualidad de Cataluña. Les presento a mis invitados de derecha e izquierda, Pilar Castellanos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo y de, de acercarte a estos estudios de, de distrito Televisión, que están, pues como sabes, en el extra radio, pero es, eh, es un gusto el, el tenerte en esta mesa. Juan Carlos Bermejo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues luego hablaremos de doña Begoña Villacís, ¿no? Y de, ah, bueno. y de Ciudadanos. Vale. Un poquito, un poquito. Me apetece a mí. Fran Trejo, ¿Qué tal? Noches. ¿Cómo estás, Eurico? Te veo buenas bien, noches. te veo risueño. Bueno, a ver, ya ha pasado el ataque duro de la alergia. Está todavía, pero menos Hay que el reponiendo. otro día. Menos, menos. Un poquito mejor. Bien. Les recuerdo las distintas formas que tienen de sintonizarnos a través de la TDT de nuestro canal de YouTube, dos direcciones de Internet, www.distrito.tv.es, www.eldistrito.es, a través de un canal de Telegram. Estamos en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, también a través del de 669, un número de WhatsApp, 6, 673 con el texto Quiero Información, eh, pues les mantendrán al corriente de la programación de esta cadena y pueden descargarse distintas aplicaciones compatibles con todos los sistemas operativos. Y si nos ven desde los Estados Unidos, también pueden sintonizar distrito a través de la plataforma Roku. Les recuerdo antes de comenzar que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. La flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline y Megaflor es un complemento a base de insulina, probióticos y vitamina B6, que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de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 Bueno, arrancamos con el último, que no el principal motivo de enfrentamiento. Como me gusta, lo digo siempre y lo repito, aunque a muchos eh, nos en fin, o les moleste, como me gusta que la izquierda se saque los ojos, la extrema izquierda los independentistas, los separatistas los bildutarras, pues a cuenta de lo que sea lo último, pues el tema de la vivienda ¿no? hemos escuchado que esto del alquiler, bueno, aquí la palma se la llevó eh, la niña de la curva, como dice el maestro Carlos Herrera, y Ione Belarra que dijo que esto de cobrar un alquiler, digamos que era una bueno, pues una forma y no la menor de, que tienen los capitalistas de extraer las rentas a la clase trabajadora supongo que la estupidez, pues eh, se la habrían susurrado, alguien se la habría escrito, la habría leído en la solapa de algún libro de los, años, de los años 60. Las ayudas que ha ofrecido el gobierno a los jóvenes eh, vía básicamente créditos ICO, créditos blando, hasta un 20% del, del aval les ofrecen para que tengan más sencillo el acceso a su primera vivienda, copiado de una propuesta de Alberto Núñez Feijó de hace unas semanas, eso sí, un poquito elevada, Feijó habló de un 15, el gobierno promete un 20%, le ha parecido muy mal a Podemos, porque esto pues claro, pues es fomentar el capitalismo especulativo y tal, he escuchado esta mañana impagables las ruedas de prensa del anticristo, el, este, este señor de Valladolid que tenía un kiosco un tal Pablo Fernández que ahora es el portavoz de Podemos y también Echenique, diciendo que bueno que están eh, que injertando la semilla del mal, que están volviendo otra vez a, a incubar otra burbuja como la que estalló en las narices de todos el pasado 2008, bueno la, se podían haber esforzado más la, la verdad, ¿no? y luego insisto para que al final cuando esto vaya al, al Congreso lo cual no es más que un trámite voten a favor y aquí paz y después gloria porque la mitad de ellos en cuanto se vayan del gobierno se van a ir a su puñetera casa porque no tienen forma de ganarse la vida en eh, el ámbito privado vamos a escuchar mínimamente no teman a Raquel Sánchez que creo que es ministra de, de vivienda nadie la conoce en la calle pero da igual ella ha sido ministra un rato y ya será feliz todo lo que le queda de vida explicar lo sustancial de esta propuesta es innegable que la apuesta del, del Gobierno y su prioridad es fomentar la construcción de vivienda en alquiler asequible, pero también es cierto y es una realidad… de. No Podemos obviar que también hay determinadas zonas y también hay situaciones entre los más jóvenes y entre las familias que eh, contienen por ejemplo, menores a cargos, que es eh, en fin, ¿no? su deseo, su voluntad de poder optar a, a la compra de una, de una vivienda. Son personas, son jóvenes, son familias que tienen solvencia, que tienen capacidad financiera para poder comprar una, una vivienda, pero que en su caso no disponen de la obra ahorro necesario para poder ofrecer la entrada que le solicita la entidad bancaria. Bermejo, usted es economista y es un tipo versado en esta y en otras muchas cuestiones, ¿cómo lo ve? ¿Es usted partidario de estas propuestas, de este zoco o, o regular o no? Bueno, es que esto es muy impopular, eh, decirlo, ¿vale? Sí, usted está, vamos a ver, yo, yo creo que está. esta propuesta, es decir, eh, como ya se acabó lo de que los, pre, los bancos te dan el 100% del, o el 110%, del, Uy, el eso, 120, ya, te eso ya te se, dado, se acabó te hace acuerdas, muchos años, hace 15 años. Pues claro, ahora eh, una de las barreras que se encuentran eh, las personas eh, a la hora de adquirir una vivienda, primero es el altísimo precio que esto no lo soluciona, eh, al revés y ahora voy a explicar por qué no lo soluciona. Y luego está el poder acceder a un préstamo, porque ya los bancos dicen me tienes que dar una entrada, ¿no? como se decía antes, ¿no? me tienes que dar la entrada. Y la entrada es un 20% y, y eso pues no todo el mundo, como dice la ministra, pues efectivamente tiene, tiene su ahorrado. O tiene gente al lado para que se lo preste, ¿no? Los familiares, amigos, etcétera. Bueno, por lo tanto, la, la medida eh, tiene buena voluntad. Tiene buena voluntad porque, oye, al fin y al cabo va a ayudar a la gente a comprar una vivienda. Pero claro, ¿qué pasa? Estos son avales del ICO. Es decir, lo que, está haciendo, lo que va a hacer el ICO es avalar el 20 o el 25%, depende de dónde esté la casa, uh -huh. del préstamo que pida una persona. Esto para el banco es cojonudo. ¿Por qué? Porque el banco va a dar un préstamo del 100%, con lo cual va a cobrar más intereses, va a ganar más dinero. Uh -huh. Ese 20% del préstamo avalado lo va a poner al final de la vida del préstamo. Es decir, que pa para que las cuotas que le vayan pagando al principio son las que van no tienen aval. Sigue siendo eh. cierto el viejo aserto de que lo primero que amortiza son intereses los primeros años. Bueno, aparte de que se sigue utilizando el sistema francés. El ese, sistema ¿no? francés decir, famoso. Que, que, que claro, tú dices, no, es que he firmado un crédito al 4, al 5, pero tú eres tonto. ¿Cómo vas a firmar? No hombre, no, si, si es que, o sea, si tú te compras una casa de 300.000 euros, por decir algo. Y tardas 30 años en pagarla, pagas 700.000 euros al final. Sí, claro. Esta es la realidad. Entonces, claro, cuando dice, es que es un 5%, hombre, por favor, no engañemos al personal. La magia eh, del interés pero he dicho puesto. Pero dicho esto, eh, aquí los bancos, y por eso ha salido la señora Bodín, diciendo, no, esto pues, es una buena, no, esto viene es a mí, vamos, de, encima, como están los tipos de interés ahora mismo, pues ahora mismo es pero ¿dónde están aquí los dos grandes problemas que no se solucionan y que esto lo empeora? Eh? Y ya le digo, señora ministra, que yo, yo sé que esto parece, puede ser electoralista o de buena fe, pero fíjense ustedes la, la que van a liar, como la que, la que lió Solves en su día diciendo ¡Compren vivienda que serán más ricos! endeudense, Decía, ¡endeúdense eh, que serán más ricos en el futuro! Y luego fue la ruina de no sé cuánto. Bueno, pues... El tema aquí, señora ministra, es que, por un lado, la, eh, la vivienda no funciona como los bienes convencionales. La vivienda eh, tiene otro comportamiento. Contra más oferta haya, más suben los precios. Es decir, que contra la gente, que si la gente tiene más fácil adquirir una vivienda y más en las zonas, como le llaman ahora, tensionadas. Tensionadas. tensionadas, lo que hace inmediatamente es subir el precio porque la demanda lo devora todo. Todo el mundo quiere comprárselo. Y entonces Eso es los... lo que llaman ustedes la demanda inelástica, los economistas. Bueno, ¿no? es que la se para... venda lo que se venda, o sea, al precio que se venda se, se compra igual, se vende igual. No, no, no, es una paradoja. Es decir, es como lo, de la, lo que ocurrió en Irlanda en el siglo XIX con la patata. ¿eh? Se estaban muriendo de hambre los irlandeses y entonces a alguien se le ocurrió sembrar de patatas todo Irlanda. ¿no? Diciendo, y así podéis comer. Hacían whisky y lo que ocurrió es que la curva de la demanda, en vez de hacer así, hizo así. Y entonces, contra más eh, patatas sembraban, más cara eh, era la patata. Pues con la vivienda pasa lo mismo. Por lo tanto, esto va a provocar un burbujón de vivienda, otra vez. Bueno, un burbujo. ¿eh? Pero además, eh, volvemos a lo mismo. Es decir, si es que el problema aquí no está en si me dan el crédito o no. El tema está en ¿puedo pagar? O sea, ¿puedo pagar? ¿Son razonables los pisos? El precio de los pisos. No son razonables. Yo el otro día lo decía, eh, no sé en qué programa era... El piso de mis padres en, cuando vinieron a Madrid lo compraron en el año 76, les costó 3.000 euros. Eso, según el INE, esos 3.000 euros puestos a día de hoy, en dinero de hoy, ¿no? según el actualizador de renta, son unos 37.000 euros. Es decir, que el piso ese, más, más viejo, ¿eh? más viejo y más rechoncho, no? porque tiene cuarenta y tantos años. Hoy valdría 37.000 euros, pero es que si tú te vas a los portales estos de búsqueda de eso ese, esos pisos, parecido a ese, valen más de 100.000 Por lo tanto, hemos convertido un bien de primera necesidad en un bien, de en un bien especulativo. Claro. Y ese es el problema, señora ministra. Entonces, si ustedes quieren eh, proporcionar pisos baratos o más baratos, lo que tienen que hacer es regalar el suelo, regalen el suelo público. Para que los constructores construyan a precio mucho más económico, ganando dinero, porque si no, no construyen. Y entonces, en vez de pagar 300.000 por el piso, pues, pues que paguen 100.000 los que lo compren. Y eso sí, es bajar los precios de los pisos. Y además no va a hacer falta avalar ni leches, porque eso eso ya será más accesible. Fran Trejo, ¿cómo lo ves? Eh, una, una reflexión, eso sí, a cuenta de todo lo que ha dicho y ha explicado bien Bermejo, como buen economista y buen profesor de, de, de economía, que, que podría... No, lo menos que puedo hacer es glosaros, ya que venís aquí gratis et amore y, y, y, y haciéndonos un favor a los amigos, pues tengo que hablar bien de vosotros. ¿Tú te acuerdas cuando se decía aquello de hijo, cómprate un piso que alquilar es tirar el dinero y si compras un piso es una inversión? Y yo sí. tenía la osadía de contestar en primer término a mi padre, porque eso es un producto, él ha hecho referencia a Sorbes. Esto es una herencia del franquismo sociológico en España, de toda la puñetera vida de Dios. No quiero herir sensibilidades y tal. Dices, joder, pero si es que, ¿qué es eso de que es tirar el dinero? No, es que tiras el dinero por la ventana con un alquiler. Pero si vas al banco a pedirle un crédito, al final de los 25 o 30 años has pagado un piso, no. 2,5 en el mejor de los casos. No, ese, ese es un tema que habría que darle en algún momento la vuelta, ¿no? Porque tú si adquieres pero, digamos, un crédito... 20 o 30 años, Claro, pero vuelta, si tú claro. si tú adquieres quieres un piso y tienes un 4% de interés, tú pagas un 4% real de interés. ¿eh? No un 150% de intereses al final de tu vida.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 Sí, pero o sea, cuando eres pequeña. joven... Cuidado, pero... generas plusvalías, en, en en otra, momentos, papá, o sea. te quiero mucho, ya lo sabes, pero otro argumento clásico en discusiones con mi padre y con muchas más personas, hijo, la vivienda nunca baja, joder, menos mal que nunca bajaba hasta el 2008. Claro, hay otra, otras opciones de inversión y cuando seas joven yo creo que hay que explorar otras alternativas. Eh, así que yo, si volviera a ser joven, que lo no soy... Creo que... Yo, yo a mis hijos, de hecho, les, eh, les, les, les digo que, que vivan de alquiler, que sepan lo que quieren primero y que no piensen en, en las ayudas del Estado. Sino... ¿A ti no te parece, Pilar, tú que eres una liberal pura eh, y luego, como vamos a hablar de Ciudadanos, a lo mejor pues te pido tu, tu anterior partido, hace ya más años de los que te gustaría recordar, pero digo... Eh, ...tú no crees que se está además desincentivando... ...yo no soy, yo siempre he sido más de la cultura del alquiler... ...que de, que de la compra, las cosas como son desde que tenía 18 años... ...solamente me compré en una, una, una vivienda en una ocasión... ...que por cierto fue el mejor negocio de mi vida... ...porque la compré en el 97, la vendí en el 2006... ...dos años antes del gran estacazo... ...y me salió de, de, de puñetera madre... ...pero digo, están desincentivando la propiedad privada... ...porque al final, la última media hora vamos a hablar... ...y esto es muy serio, no tiene ninguna gracia de cómo desde la Generalitat de Cataluña se está empezando ya a dar carta de naturaleza a la expropiación directamente de viviendas vacías. No que te la ocupen, que favorezcan algo... No, no, que te la van a quitar en no menos de 14 municipios. Luego nos lo explicará al final del programa Eric Encinas. Es decir, ¿para qué diablos vas a comprar si tienes fruto de una herencia, del trabajo, del esfuerzo, del sudor, de tus padres, de tus abuelos, algunas compradas con el malvado dictador, dos, tres viviendas, la casita del pueblo, la de la playa y tal? Dices, ¿para qué coño yo me, me voy a esforzar? Y además que mantener ese patrimonio es un gasto. Hay que pagar ibis, hay que pagar reformas para que no se te venga abajo la casa y tal. Dices, la vendo, la hago dinero y, y se acabó la presente historia. Eh, sí, o sea, el, el, señalar, el señalar a los propietarios como si estuvieran haciendo algo en contra de la sociedad cuando es al contrario o sea, como tú has dicho, dinamizar la economía o sea, eh, eh, la compra-venta dinamiza la, la economía sea una vivienda, sea un coche o, o sea un pantalón, o sea que no, no consumas camisetas, no consumas pantalones no te compres un piso porque el, el Estado al final te lo quitará eh, se están metiendo tanto en nuestra vida privada que, que es realmente aburrido, eh, aburrido ser persona hoy en día, ser ciudadano porque cada vez estamos más constreñidos en una serie de normas en que si te sales de ellas, pues, oye, vienen y te castigan. En Cataluña, oye, a mí me duele mucho Cataluña porque yo tengo un piso en Barcelona, eh, soy, soy barcelonesa, mis padres eh, tienen allí la casa familiar y, y, oye, es una casa que ha costado mucho dinero, mucho sacrificio, es una casa que es nuestra, esté vacía, esté llena o esté como queramos que esté, porque somos, no sé, yo creo que bastaría, bastaría tener que pedirle permiso al, al Estado. Eh, no sé qué me habías preguntado porque me he ido <risas> que te había preguntado cómo desde este gobierno social comunista ah, sí. más comunista que social bolivariano medio bolivariano medio peronista directamente ya como el sí. conejo en la diana al propietario al propietario que no es un capitalista ni un fondo buitre no es un honrado trabajador que se ha pasado 40 años trabajando y ahorrando para tener o un complemento a su jubilación o para dejarle una herencia a sus hijos se le dispara Pero, ¿eh, los como los si mont... fuera un peligroso ¿Qué enemigo es un fondo buitre o sea cuando hablan es que los son Fondos. Bueno, Pero si es que detrás de los fondos, ¿quién hay? Detrás de los fondos. Es que cuando se habla de los fondos buitres. No como sé si qué a fuera... Berbejo. Gente que le da liquidez al mercado y que son necesarios. Claro. O sea, pero por, por eso. Que, que es que denom... O sea, llaman. Ponen adjetivos. Eh, fondo buitre. Capitalista desalmado. O sea, se ponen, van poniendo adjetivos para irnos pues, a través del lenguaje pues, oriental. ...seamos no, todavía más maleables y, eso, eso y aceptemos que diciendo, muchas más. Estás diciendo, Pilar, sí. sobre el tema de los fondos bu3 es muy divertido, ¿no? Porque mm. todos sabemos cómo el comunismo y Garzón han criticado a las granjas y a las macrogranjas. Hay un, hay, no, no, voy a decir la, no voy a decir ni la empresa ni quién es, pero hay un grupo de granjas eh, intensivas en España... ...en la zona de entre, entre La Mancha y Aragón, la cual sí. algunos de los accionistas son podemitas y comunistas. Ah, te quiero decir que al final eh, mucho predica, mucho predica, pero no predican con el ejemplo, solamente, solo, única y exclusivamente con la palabra. ¿no? Vale. Tenemos el otro caso, si vamos al tema de las viviendas, eh, el caso de, de iglesias. ¿no? Jamás me iré de Vallecas, saldré por patas a la primera que pueda y me compraré una casa de 800.000 euros. ¿no? Y la reformaré y me costará otros 300 Y ahí lo tenemos, sigue viviendo en Galapagar, su madre. ¿no? Es tenedora según la nueva ley, tiene cuatro o cinco propiedades, la mayoría de ellas adquiridas en otro régimen pasado. ...que si lo decimos igual hasta nos castiga aquí el eh, castigo ¿Sabéis, ¿Sabéis qué impresión tengo yo con todas estas promesas y este mercadeo que sirven... ...que sirven para encubrir otros asuntos? Ese es el problema. No menores. Es y como problema. he planteado, y, y os miro a vosotras compañeras, las que estáis abajo en el control... ...he planteado este primer bloque que probablemente nos llevará casi una hora... ...con publicidad en medio incluida como una especie de miscelánea... ...vamos a hablar de cositas sueltas pero todas ellas muy relevantes. Vamos a empezar, por ejemplo por eh, lo que ha dicho Cuca Gamarra esta mañana, que, claro, de qué es de lo que no quiere hablar bajo ningún concepto el figura, que habla de todo, para que no se hable de lo relevante. Este es un asunto que yo, hace meses, ya sabéis por qué razón, no es que me tenga yo prohibido, no ha nacido todavía quien me prohíba mi nada, pero con el que... Sí, es verdad que soy especialmente prudente, aunque lo que hay, y digo exactamente lo que quiero decir, lo que hay sobrevolando el éter es tan inconsistente que, fijaos, pero hay que ser prudente. No obstante, como el otro día lo dijo Santiago Bascal en la sesión de control al gobierno y esta mañana lo ha dicho Cuca Gamarra, pues me parece a mí que hoy era el día de volver a recordarlo. Pedrito, ¿por qué hablas tanto de viviendas y no hablas de lo importante? Escuchen a Cuca Gamarra. Eh, informar es, eh, está relacionada con el, eh, las conclusiones que eh, en relación, que la Comisión bueno, que Europa eh, ha dictado o sea, eh, desde esa comisión, que esa delegación que vino a nuestro país y que abordó eh, el, qué había pasado con los móviles del presidente y de algunos de sus ministros. Como todos ustedes recuerdan, hace algo más de un año, un 2 de mayo, el ministro de la Presidencia, coincidiendo con el Día de la Comunidad, pues denunciaba el espionaje de, en el móvil del presidente y de alguno de los ministros del actual Consejo de Ministros o de otros consejos de ministros y anunciaba ya eh, la apertura de una investigación. A estas alturas no tenemos ninguna información sobre esa investigación. Lo que sí tenemos son las conclusiones que se están haciendo públicas en relación a la investigación que ha llevado a cabo la Eurocámara. Y es de máxima gravedad la posibilidad de que un país esté implicado en este espionaje. Y esto es algo que debemos conocer y que el Gobierno no puede ocultar porque estamos convencidos de que tiene conocimiento de cómo se está desarrollando esa investigación. Como diría el llorado Julián Lago, uno de los pocos periodistas que han merecido la pena en la historia de España en los últimos 60 o 70 años, no me contesten ahora, háganlo después de la publicidad. Un instante y volvemos. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Uh, yeah, yeah, yeah. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Vamos. Visita la web alexandradev.com we Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre.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 Esto es muy útil para todo el mundo y a todas las edades. Tenía yo el otro día un amigo que me decía que él no metía ya ni miedo. Le decía, da igual, pero si te tomas una copa con esto al día siguiente estás como nuevo. Fran Trejo, ¿qué tendría el móvil Matarile y Yo voy a hacer... Porque lo último, que esto no lo hemos tocado aquí mucho porque ya os digo, llevo varias semanas low profile, pero lo del gas... Me parece un maldito escándalo que los rusos se lo vendan a Marruecos y los marroquíes nos lo vendan a nosotros. A mí... Hay que tenerlos de cemento ver, armado, Teresa está, Rivera. Está claro, está claro que algo, algo extraño ahí. Yo no sé si viene desde el teléfono de Pedro Sánchez o de dónde viene, pero las claudicaciones que hemos visto en los últimos años, en, lo, en los dos años que hemos estado todo encerrado en casa con el tema de, eh, de las aguas territoriales de, de, de España en la zona de las Canarias y apropiación por parte del país. El parlamento marroquí de ellas, que, que ha habido, y luego las diferentes decisiones de, de Pedro Sánchez en cuanto a al Sara, alguna motivación tienen que tener. Yo no sé si será cierto o no será cierto las conclusiones a las cuales ha llegado la Unión Europea sobre el país que ha podido espiar el teléfono de Pedro Sánchez, lo que, lo que sí que tengo claro y cada vez eh, va siendo más concluyente es que si, si, eso es real, si realmente ha ocurrido eso, eh, Pedro Sánchez se va a enfrentar a un grave problema en el momento que es se ponga eh, negro sobre blanco. Se va a enfrentar a un grave problema porque, claro, si, si el tema es personal, es decir, por su propio ego y su propia vanidad, ha traicionado a España entregando parte de España al enemigo. Y si el tema es, es eh, a nivel nacional, esa eh, información sensible, lo primero que debiera de haber eh, hecho es convocado a los tres o cuatro partidos mayoritarios que hay en este momento para nos gusten más unos que otros o nos gusten menos, pero son los cuatro partidos que hay en este momentos mayoritario, y haberles expuesto el problema para abordarlo de, de, de, desde un punto de vista global, y no partidario ni partidista. A mí eh, oler me huele todo muy, muy, muy mal, pero claro, yo no tengo ni pruebas. Y todo, todo está, eh, bueno, pues muy en el aire, ¿no? Yo no sé eh, los, la comisión que estuvo aquí en España, ni a quién entrevistó, ni con quién se vio, ni cómo ha llegado a esas, a esas conclusiones. Eso sí que sería interesante que nos pudieran decir, ¿no? Porque a la hora de comentarlas o a la hora de pedir explicaciones donde tengamos que pedirlas, pues, pues podamos ir. Pero es un asunto turbio. ...y que huele muy mal y además eh, sobre todo la dejación que está haciendo el propio gobierno de, de no seguir hacia adelante en el tema de la causa. Y luego hay, hay otro tema más grave si cabe en esa, en esa declaración que ha hecho el Parlamento Europeo o la Unión Europea... ...y que el propio gobierno ha comprado ¿no? y, y no, no ha protestado no y es el hecho de que, de que hablen también del, del presunto espionaje a los líderes del PUSES o del proceso catalán. ¿no? Es decir, vamos a ver, es lógico, vamos a ver, si tengo, si en España tengo unos tíos que quieren largarse, que quieren reventar eh, la constitución, que quieren reventar eh, las libertades que nos hemos dado eh, y demás, claro que los tengo que espiar, hombre, faltaría más que no pudiera espiarlos. ¿Eh? Faltaría más que no pudiera espiarlo para, para poder parar todas aquellas diatribas o todas aquellas sinvergonzadas o, o gamberradas que quieran hacer, ¿no? Como las que hicieron en su día. Es decir, eso es adelantarse para prever hecho. Es decir, aquí no estamos espiando, aquí no se espía o, o presuntamente se espía al señor Pérez Aragonés a ver con quién se va a cenar. O la... No, no, aquí lo que se espía es la acción o las, las acción u, u acciones del señor Aragonés, ¿eh? En relación a la Constitución Española o en relación al Estado de Derecho Español, al quebranto. Ese es lo que se es espía. Y obviamente, yo si fuese un Estado, por supuesto que espiaría a estos tíos. Claro que sí, a estos y a, a, a oteguí y compañía, por supuesto, porque son los grandes enemigos de España. Y a tu, amigo, a tu enemigo desde el Estado, si no quieres que te desactiven y te desarticule, lo tienes que tener controlado. Y eso es una forma de controlarlo. Y eso es lícito, ético y además eh, cualquier gobierno lo haría. Eso es lo que lo que no se entiende que haya protestado el gobierno, pero lo de Sánchez es muy muy turbio, lo del asunto, lo del teléfono personal de Sánchez. Coja usted la vertiente que quiera, Bermejo. Yo me he ido al gas porque es lo último de hace un par de semanas. De ser cierto, que no sé si lo es, es el diario El Mundo el que más trapo le ha dado al, al, al tema este, es una golfada. Vamos a ver, estalla la guerra hace 14 meses, hay unas sanciones económicas a Rusia, no se puede comprar ni vender al sátrapa, al Putin este. y tal ¿no? Entonces dice, coño, pues el negocio redondo se lo vendemos a los marroquíes y como nosotros tragamos con, con lo que haya que tragar de Marruecos, lo siento, pero es así, esto sí que tampoco es querellable, esto es un hecho objetivo pues los marroquíes lo venden por debajo de cuerda presuntamente, como lo vendan y todo lo que le he oído decir a Teresa Rivera que es esa ministra que lleva tres años en el ministerio pero que el ministerio no ha pasado por ella pregunten ustedes al CEO, por cierto, de apellido compuesto y no voy a decir quién es, de una de las grandes energéticas de este país y ya verán que les cuenta de Teresa Rivera dice que bueno, que van a mirar a ver si abren una investigación de ese asunto esto es una de las derivadas, hay muchísimas el tema de la pesca, el tema de la inmigración por supuesto, y el tema del Sáhara fundamental, por cierto, en lo único en lo que le alabo el gusto a Cuchicuchi Díaz es en, en que le da abrazos a los polisarios y dice que Marruecos, lo dice Yolanda Barrio Sésamo Díaz, ¿eh? yo no, yo no, aunque ya saben lo que pienso, que Marruecos es una dictadura. Bueno, vamos a ver, lo del tema del gasóleo de Marruecos. Eh, España es un país que por su infraestructura de refino, pues eh, tenemos capacidad de refinar gasolinas. Y además, incluso las exportamos, es decir, tenemos excedente, sí. pero no de gasóleo. El gasóleo, pues no tenemos infraestructura para refinar y entonces tenemos que comprar o importar mucho gasóleo. Y ese gasóleo, nuestro principal proveedor es y siempre ha sido eh, Rusia. Entonces, eh, como España ni muchos países se pueden permitir el lujo de paralizar su logística, porque entonces sí tendríamos un problema de narices, pues compramos el gasóleo a través ahora de intermediarios, que es lo que hace medio mundo. ¿eh? O sea, lo que, entonces estamos comprando a través de Marruecos, a través de la India, a través... Vamos a ver, fíjese usted que de las refinerías de Sicilia... ¿eh? Italia, ¿eh? Unión Europea, sancionadores, ¿eh? están llegando petroleros a Estados Unidos y están los norteamericanos eh, repostando eh, ...combustibles refinados en Sicilia... ...y sabe usted de dónde viene ese... ...ese crudo... ...dígamelo usted... ...de Rusia... Eh? ...entonces... ...que esto no es algo nuevo... Que, ...que pasa que ahora viene alguno aquí a decir... Pero, pero oh, pero no, ...no dejará de ser una golfada... ...bueno, bueno golfada... Más, ¿no? ...pero que los países tienen que funcionar... ...y ahora lo del teléfono... Bueno, ...vamos a ver... Vamos ...yo, al teléfono. yo eh, no sé lo que... Te, eh, ...vamos, que te, que te espíen otros países es algo habitual... ¿vale? Igual que España está espiando a Francia y a Marruecos y todo el mundo se espía, ¿eh? Viene esta mujer, la cuca, esta aquí a decir no sé qué. Pero claro, ¿qué hay en el teléfono? Pues es que vamos a ver si, Joder, si es que yo creo que el problema es que del con Marruecos no es el tema que había del teléfono. En el teléfono de Dina, Pablito, el de Dina. No es un tema de teléfono. Es claro. un tema de que, que la han reabierto, el de caso. que de que el, de que Marruecos, que ¿eh? parece que se nos ha olvidado. Mandó eh, unas hordas de, de. Ahora le llaman migrantes, ¿no? Llaman, como migrantes las aves, son los pájaros, lo pero sí, ahora bueno, los pues llaman nada, migrantes. Mandaron allí yo. unas hordas, eh, invadieron Ceuta y Melilla, causaron el caos, un caos del copón, eh, y entonces, probablemente, eh, Marruecos mm, ha pedido, a cambio de no mandar más hordas una vez al mes o una vez cada dos meses, ha dicho. Esto por lo otro. Y como España, da igual quién esté gobernando España, porque si no tienes capacidad de hacerle frente a esta gente que no la tenemos, pues te la tienes que envainar. Y si está gobernando Sánchez o está gobernando Feijóo o estoy gobernando yo, ahora mismo, eh, como presidente del gobierno, no te queda otra eh, que envainártela. Porque si no, eh, te, pues te expones a una guerra con tu vecino del sur, que, que eso puede ser un desastre absoluto. Y además la Unión Europea tampoco te lo va a permitir. Eh, eso para empezar. No, el problema es que Estados Unidos ni no, Estados Unidos tampoco, porque porque a nosotros variado. no nos van a regalar miles y miles de millones como están haciendo con el corrupto este de Zelensky, eh, que se están puliendo el dinero eh, y tiene allí a los a los soldados, esos, esos eh, está mandando ya chavales al frente. Y, y bueno, pues no hablar del desfile de Rusia, que, que, que no Oye, parecía pero, un desfile eso. pero Putin tiene ha mandado a, un tanque a, a los Wagner estos, que pocas bromas, que esto no es que sean cuatro mercenarios. Son decenas de miles de tíos con una preparación fuera de lo común que les tiene de manos. Porque creo que han caído no menos de 10.000. Sí, Leí un dato el otro día. Claro, pero que esos cobran 3.000 euros al mes. 3.000 euros de Ru en Rusia, Uy, que 3.000 euros en Rusia al mes es como un tío que cobra aquí 10 o mil, Entonces eso, eso, eso cuesta muchísimo dinero. Y claro, esos son los que están teniendo éxito. En, pero claro, y, y puede hablar, como esté hablando, porque le está poniendo a parir al, al alto mando, al Rus a todo Cristo, y puede hablar, como yo en Ciudadanos puedo hablar. <risa> porque como no dependo de sueldos Tranquilo, públicos, que, que, que cuando... me ha adelantado. No, no, no, no, no. Le voy a dar la palabra no, no, a Pilar no, no, no. sobre este asunto y vamos de Oz y Coz, porque es que es el sitio natural de meter, que quiero yo charlar contigo cinco o seis minutos, de Ciudadanos y de Doña. Pegoña Villacís, que sabe que le tengo un aprecio extraordinario, no lo siguiente, fuera de lo común. Oye, Pilar, tú no guardes demasiadas cosas en el teléfono móvil porque luego te lo hackean y te hacen un hijo de madera. Y si eres presidenta o ministra ya no te quiero ni contar. Pues fíjate, qué, qué miedo tengo. Eh, a ver, Pedro Sánchez eh, y el Partido Socialista constantemente en el Consejo de Ministros haciendo eh, el... Como te digo, el control a la oposición y de lealtad siempre a los partidos de la oposición. En cambio, eh, se les ha olvidado que, principalmente, quien tiene que ser, ser leal, eh, no solamente a los ciudadanos, sino a esos partidos de la oposición, es el Gobierno, principalmente transparencia. Este Gobierno es muy poco transparente en el tema del espionaje y de, y del, y de lo que había en el móvil, que no tengo ni idea, o sea, y me importa, no me importa como no, si fuera su vida privada, ni, esto no ni, me importa, ni, ni pero, no pero si las consecuencias nos afectan a los ciudadanos, entonces ya estamos hablando de otra cosa, esa sumisión a, a las políticas, a las decisiones de, de Marruecos y a sus políticas. No sé si se debe, como dice él, a que tenemos un partido, un, un, o sea, un gobierno débil y se aprovecha Marruecos de esa situación o, lo, o nos tiene cogidos por algo que conocen y que no, los ciudadanos no sabemos y desconocemos. Y al, el espionaje a los de al que que decías tú? O sea, a ver, es que al Prusés no son ni Niños, chicos buenos, eh, convergentes de ideas que republicana, que estaban jugando al corro de la patata, ¿no? Ellos estaban diciendo, eh, queremos, vamos a hacer un referéndum ilegal, vamos a proclamar la República Catalana. O sea, mmm, no... Claro, aquí, estaba, aquí no estamos diciendo algo. Claro, claro, hombre, si me espía a mí el... No, el ejemplo que ponía yo, ¿no? Es decir, ah, no. no voy a espiar para nada lo que haga Pereira él cuando está en su casa, con su señora, o cuando va a comer con los amigos o a tomar unas copas, pero sí lo que pueda estar pero, maquinando en su despacho. Estos señores han querido dar un golpe de estado. No, lo han dado. Eh, bueno, nada. no le salió muy bien. No le salió nada. No le salió no, nada. Bien. Porque además no. de secesionistas eran vagos y eran inútiles, ¿te acuerdas? Duró no. seis segundos, cantaron el segador. Y cobardes. Y, y, después... y se fueron de picnic todos, coño, a comer una escalivada. Bueno, no y... se quedaron, porque era un viernes, además, ¿te acuerdas? Sí, sí y lo peor, además, <risa> no cobardes, porque son cobardes. Luego decían, no, no, si fue un teatrillo, si sabíamos que esto no iba a ir a más, no vaya a ser que nos quiten los dineros. Ya, cuando, claro. les, eh, cuando vieron peligrar sus finanzas y que les iban a meter una multa, entonces ya dijeron, no, no, si no la verdad si no era verdad. Porque era mentirijilla. Vosotros os lo currasteis un poco más, digo vosotros porque ya lo hemos contado aquí más de una vez. Pilar es una de las personas que estaba en la estructura y en la organización de esas dos grandes manifestaciones que sacaron a un millón de personas de Barcelona y de toda España a la calle. Que en Barcelona eso no lo habíamos visto, ni pensábamos que lo viéramos, que lo veríamos ¿Dónde, jamás. ¿dónde no. Y si estásemos? fracasó el golpe de Estado fue gracias a los ciudadanos gracias de toda España y, 155, eh. y, y también al Ojo. apoyo del... Y el, rey, y el rey que el discurso de el rey eh, oh, algunos dirán, no, el discurso del rey dio, dio apoyo a todos esos ciudadanos que habían estado eh, amedrentados y viviendo que el gobierno central eh, durante décadas se decía, bueno, como si Cataluña solamente importara cuando había que pactar claro. eh, para formar gobierno. Sobre todo porque llenó el hueco de un señor que se llamaba y se llama Mariano Rajoy Brei al que yo libre medios Dios de calificarle como vago, no seré yo quien exprese semejante adjetivo calificativo, pero sí diré que es un tipo, según dicen, de intensidad selectiva. ¿no? Entonces, como dejó ese hueco, pues lo tuvo que llenar el jefe del Estado. Ponedme, por favor, el pantallazo de Begoña Villacís, que tengo yo mucho gusto y mucha curiosidad en preguntarle a Juan Carlos Bermejo de qué demonios va esto. Esta información es del diario ABC que dirige nuestro amigo Julián Quirós. Villacís cancela a 24 horas de celebrarse un debate en el CEU, un abrazo a mi, a mi querida y antigua universidad sobre el futuro de Ciudadanos. ¿Permejo esto qué es? ¿Esto es democracia interna? <risa> Ya, coño, bueno, es, suelta ahí no sé, todo el. Eh, bueno, a mí es que me hacen scratches los de mi propio partido. No fastidio. Eh, pero eso sí, pacíficos. ¿eh? Pacíficos. No esto bueno, es, es que, entre, es que a ti la, la, la, la, la, guarda, la, guarda. Mitad, la mitad de ellos no te, no te llegan. pues Bermejo, si no lo conocen ustedes, frisa los dos metros. O sea, para pa no hacerte los pacíficos. Hola, hola, puedo, puedo, ¿Puedo meter una antes de que siga? Bueno, déjale. Eh, en, ese, en ese debate iba a debatir Juan Carlos con. No, no, claro, claro, decís? si es que es lo que quiero que nos cuente. Por eso he dado el titular y que lo cuente y que lo cuente él. Sí. Bueno, Bacados, hace, eh, hace unas semanas eh, eh, el club de política del CEU, que yo no sabía que, pues yo es que jamás he estado en esa universidad. Bueno, pues yo sí, me tiré cinco años, bueno, sí, eh, y, y es una gran tiene un club de política, eh, de, bueno, universitario <ríe> y, y tal, y entonces eh, enviaron una invitación formal a al Ayuntamiento de Madrid, a que al Día, y otra a mí, a través de otro canal, eh, bueno, porque querían que fuéramos Begoña y yo a, a, hacer, a dar una ponencia allí al aula magna de la Facultad de Económicas y, y Periodismo, creo que son las dos juntas sí. o algo así. Bueno. Sí. Y, romea en sí, Julián romea que bien. sí y entonces Ahí está derecho eh, también política y entonces bueno y además eh, porque eh, bueno ellos querían eh, entendían que nosotros podíamos dar un mensaje a los universitarios de allí ¿no?, y, y darles un, una perspectiva del partido ¿no?, y porque además Begoña eh, creo por lo que ellos decían que era antigua alumna también eh, y su padre incluso era su padre es profesor. uno de los José Villacís uno de los profesores de economía más prestigiosos uh -huh. del CEU no sé si uh -huh. todo se hereda o no pero José Villacís ha sido un grandísimo profesor durante décadas una institución allí. pues eso un poco pues mezclando un poco eso no y... Y entonces, nada, eh, yo lo hablé con Begoña así, informalmente, digo, oye, mira, eh, esto nos han invitado y tal. Digo, pues yo creo que, que sería buena idea porque además ahora estamos en elecciones, ¿no? Y yo creo que es un buen mensaje no para, para los universitarios hablarles, decirles cuál es el proyecto de Ciudadanos, reconocer las cosas que se han hecho bien, cuáles son las que vamos a mejorar, etcétera Y tal y allá, pues le pareció buena idea, ¿eh? Y entonces eh, yo tenía mis reservas, porque yo conociendo a la Dirección de Ciudadanos, eh, pues eh, bueno, que a mí me junten con Begoña en un debate de esos... Eh. ¿Quién manda ahora en Ciudadanos? Porque yo a Inés, bueno, la señora Patricia... Bueno, esta. Eso, sé, unas personas por ahí. Bueno, ahí Entonces, eh, Entonces, pero sorprendentemente el viernes pasado, me dijeron que sí, que lo vamos a hacer y tal, ah, pues venga, ya. Y, los, y los chavales prepararon unos carteles y todo, ¿no? lo anunciaron en, en todas partes y ayer por la noche, eh, bueno, pues eh, me llamaron los del CEU diciendo que Begoña había cancelado el, su presencia. ¿Motivos? Eh, agenda política liada, y no está sé está qué está está está y, liada con y tal, ¿no? Y entonces, claro, eh, pues eh, los, eh, el CEU ha hecho un comunicado en las redes y, y supongo que esta noticia que ha puesto ahí pues, se habrá hecho eco de ese tema. Y también eh, bueno, hace un, un, un juicio de valor, yo creo, esa noticia, que es que íbamos a enfrentarnos los dos en un, en un debate. ¿no? Y la verdad es que no, porque yo la idea que teníamos era, eh, insisto... Yo porque lo desconocía, pero si llega a haberse producido ese debate... Vamos, yo me reservo y además hubiéramos tocado el palo que hubiera sido necesario la primera fila y bol de palomitas doble para verte discutir con Begoña Villacís porque eh, hubiera sido, com, como lo voy a decir así, na, no se me va a enfadar nadie, hubiera sido una pelea tan desigual que no me lo hubiera yo perdido por nada. Entonces, igual, lo hubiera igual. Dado... bueno, pues eso es lo que conoce. ha pasado y, y yo creo que ha sido un error muy grave porque... La... No sé si habrá sido decisión de ella o mezclada o le han obligado, porque claro, alguno habrá pensado, pero hombre, es que no hay gente en Ciudadanos para invitar allí, ¿no? ¿Sabes? Tienen que invitar al Bermejo, sí, todos pero los ¿quién son? es ese? <ríe> allí, Joder, ¿quién, no? Es, no, pregunten ¿quién pregunten es ese? Guado, claro, y entonces dicen, no hombre, es que a lo mejor, es, es, ese, a lo mejor es? es con quien quieren hablar que ya le digo que yo es que jamás he estado en el CEU, yo creo. Es que yo creo que no está en mi vida. Como porque que alguien podría pensar, es que esto lo ha organizado el Bermejo, este rollo de Es que no conozco a nadie. Te, te, voy, te voy a preguntar 30 segundos solo, Pilar, y lejos de mi ánimo meterte en ningún tipo de lío, porque sé que tú has militado muchos años en ese partido. Sigues teniendo muchos amigos en ese partido. Pilar Castellanos, para quien no lo sepa, fue en el 2019, en las dos elecciones de 2019, de número 2 por Toledo, detrás de Juan Carlos Girauta. La primera te quedaste a dos mil o tres mil votos de, de conseguir el segundo escaño por Toledo y bueno, ya la segunda, creo que fueron en diciembre ¿no? de 2019, como fue la de Bacle y se llevó, se llevó la riada por delante a Rivera y a, y a 200 más y a Girauta, pues no, no, salió, no salió ni Girauta. Te, te lo voy a poner muy fácil, Pilar, 20 segundos. Qué pena de un proyecto que pudo haber sido y al final, no voy a decir que no fue, no quiero darles por porque Juan Carlos sigue teniendo el carné, pero Sí. Una expectativa, una gran oportunidad. A ver, yo, yo hace ya tres años que no milito en Ciudadanos, desde los apoyos al, al, a los estados de alarma no que permitieron que el Parlamento se quedara sin funciones y sin control al gobierno. Entonces yo ahí... Eh, no dejé de creer en, en un proyecto que para mí venía, o sea, que era muy ilusionante, venía con, con la intención de realmente dignificar la regenerar. política. Sí, eso es lo que decíamos, regenerar la política. Eh, entonces, cuando deja de tener sentido, por eso cuando hemos visto iban a hablar del futuro de Ciudadanos, para mí en ese momento Ciudadanos perdió su futuro porque no tenía ya razón de ser ese proyecto. Ojalá tuviera un futuro más adelante. Eh, yo creo que con otras personas, con otras caras, otro nombre, entonces ya no será Ciudadanos. No podremos hablar del futuro de Ciudadanos, sino el futuro de la política en este país está en, ¿en dónde. No, no tanto en Ciudadanos como dónde está el futuro de la política. Quiero saber, te, te debo un turno, Frank, pero es que me tengo que ir a publicidad sobre cualquier otra cuestión porque no quiero hacer esperar muchos minutos a Centeno. Un instante y volvemos.